Vale, hola, mi nombre es Jesús y estoy grabando este video para compartirles un poco de las herramientas que he estado utilizando para generar renders en 360 grados. Para mostrarles aquí un ejemplo, tenemos este video que subí a YouTube y ya está en el formato de 360. Entonces arranca el video y yo puedo navegar libremente eh, por el entorno y explorar la, la imagen. En este caso, este es un proyecto de una serie de cuatro ilustraciones en 360. Y bueno, lo más interesante de este formato, lo que quería explorar es justo que al tener todo el, el panorama, todo el ambiente, eh, poder contar una pequeña historia a través de los elementos que colocamos en la composición. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro protagonista, que es un explorador en esta escena submarina y está apuntando, nos da una pista de lo que él está viendo. Y si navegamos la imagen. Encontramos acá el cofre del, del tesoro. Entonces bueno. Lo interesante de generar una imagen. En 360 grados. Es considerar que. Pues que todos los ángulos van a ser visibles. Desde aquí la superficie. El suelo. Y poder colocar. Elementos que. Que vistan nuestra composición. Eh, pues de manera. Envolvente. Que te sientas. Eh, ...involucrado en, en la escena o en el shot. Por acá les muestro otro contenido. En este caso acá está subido en, en Facebook. E igual yo puedo agarrar eh, ampliar mi imagen. En este caso lo estoy navegando desde... El navegador de escritorio. Y puedo explorar la, la imagen. Por acá tenemos el sol. En este caso una escena en el espacio exterior. Tenemos a nuestro protagonista ahí con su jetpack. Por acá un cohete la luna, de nuevo nuestro amigo Conejo eh, en su nave explorando el espacio y bueno pues invitamos aquí al, al usuario lo importante es colocar elementos en, en la imagen que sea interesante explorarla que el usuario quiera eh, descubrir todo lo que hemos colocado en nuestra composición por acá tenemos un asteroide hacia abajo un satélite planeta tierra por ahí una estrella explotando. Entonces es la bondad de este formato. Poder eh, narrar o mostrar lo que sucede en una escena de manera inmersiva. ¿Y cómo se creó esta imagen? Bueno, lo que tenemos que generar es un render o una imagen que esté proyectada de manera plana. Que tenga toda la información que va a envolverse en este ambiente esférico o en este ambiente 360 y en este caso aquí tenemos una muestra aquí está la primera imagen que estuvimos explorando esta es la escena submarina y si ven pues todos los elementos están ya colocados aquí en la imagen y a este formato que estamos viendo se le conoce como cilindro equidistante es ahorita el formato más utilizado para compartir imágenes en 360 grados para entender un poquito mejor cómo está esta imagen distribuida, quiero mostrarles una fotografía en 360 grados. Esta está tomada con un Samsung Gear. En este caso es una fotografía que está disparada en todos los ángulos, en todas las direcciones. Como pueden ver, bueno, la imagen eh, acá en la parte inferior tenemos las distorsiones un poco más pronunciadas. Y para comprender mejor cómo está distribuida esta imagen, tengo por acá de referencia algunos mapas que nos van a hacer más claro el, cómo está distribuida esta imagen. Así es como está distribuida la proyección equidistante. Y bueno, vemos que aquí tenemos al centro, el frente de la imagen, eh, los laterales y la parte que queda a nuestras espaldas. Queda distribuida de esta forma y aquí es en donde se hace la coincidencia de, de la envoltura de la imagen. Entonces en este caso los extremos laterales se van a coser o a unir en nuestro ambiente esférico. La mayor distorsión es en el, en el piso y en la parte superior. Aquí podemos ver cómo se empieza a distorsionar la imagen. Tengo otra retícula aquí que les quiero mostrar para hacer más claro esto. En este caso aquí tenemos la muestra de cómo se está distorsionando la imagen y aquí es muchísimo más pronunciada las las distorsiones acá tengo una retícula más y básicamente este es el formato de proyección de una imagen panorámica una imagen de 360 grados a una proyección plana yo mi imagen como la trabajé fue bajo ese mapa de distorsiones y así es como está generada la imagen pues aquí ya tenemos una de las ilustraciones 360 en su formato de cilindro equidistante. Este formato lo que va a hacer es envolverse alrededor de un ambiente esférico para que nosotros lo podamos explorar en dispositivos de realidad virtual. Generar esta imagen, que las distorsiones sean correctas, esto se va a lograr a través de una cámara 360 grados dentro de nuestra paquetería de 3D. En este caso yo lo que hice fue generar primero un render en 360 grados y sobre eso empezar a hacer la postproducción de mi imagen. Mi referencia o el render que yo creé desde un software 3D fue esto. Aquí ya tenía las distorsiones adecuadas y bueno ya haciendo el trabajo de, de ilustración y de composición digital en Photoshop llegué a esta imagen. Y en los extremos laterales sucede la unión, ahí es en donde se va a coser la imagen y en la parte superior e inferior vamos a tener aplicadas unas distorsiones muy pronunciadas para que a la hora de visualizarlo en un formato de 360 lo podamos ver de manera correcta. ¿Cómo llegué a generar esta imagen ya con las distorsiones correctas y con la proyección en cilindro equidistante? Esto fue trabajando con una cámara 360 dentro de un software de 3D. En mi caso, yo trabajo con Cinema 4D y bueno, acá tenemos la escena que dispare para poder empezar a trabajar mi ilustración. En este caso, si navegamos acá desde la vista de perspectiva, podemos ver que tenemos ya los elementos repartidos en nuestra escena y que nuestra cámara está colocada justo en el centro de la acción. Tenemos aquí a nuestros personajes, tenemos ahí la cámara y lo que tenemos que hacer es en nuestra paquetería de 3D poder habilitar o dar la instrucción de que esta cámara dispare en todos los ángulos. Si yo disparo el render, pues eh, únicamente puedo ver una porción de la escena. Para poder habilitar el render en 360 grados en el caso de Cinema 4D, yo estoy trabajando con una herramienta que se llama Wide Field Cameras. Me voy a la configuración de render, eh, la habilito y tengo seleccionada la configuración de proyección en cilindro equidistante. Y yo al momento de disparar mi render, voy a poder ver todo el ambiente alrededor de esa cámara. Vamos a darle un momento para que termine de renderizar. Aquí ya lo que estamos viendo es el resultado del render de 360 grados. Es decir, estamos viendo la parte frontal, los laterales, la parte posterior de la imagen. Eh, representada en el formato de cilindro equidistante. Esto fue lo que yo me llevé a Photoshop y empecé a trabajar para poder ya terminar con estos acabados. Ahora, así fue como se generó la imagen. Para poder compartirlo ya en, en Internet, en plataformas como YouTube, como Facebook, aquí les comparto algunas de las herramientas o configuraciones que se necesitan para que a la hora de que nosotros subamos este contenido se pueda reproducir en el formato 360. Pues aquí ya tenemos listos nuestros artes en 360, en el formato de cilindro equidistante. ¿Y cuál sería el siguiente paso para poder compartirlo en plataformas como Facebook o YouTube? Lo que tendríamos que hacer es a estas imágenes o videos eh, agregarles metadata. La metadata es la información que les va a indicar a estas plataformas que se trata de contenido 360. En el caso de Facebook, si nos vamos al sitio Facebook 360... .fb.com vamos a encontrar información relacionada con el tema de fotografía 360 y navegando en esta página podemos encontrar una serie de plantillas de photoshop con las que le podemos introducir la metadata a nuestras imágenes aquí está el enlace para las plantillas de photoshop si le damos clic nos va a enviar a un folder de dropbox y si lo descargamos nos va a proporcionar estas plantillas para poder introducirles la metadata. Entonces vamos a encontrar aquí diferentes resoluciones. Y les muestro lo que incluye este paquete. Aquí está el folder zip. Vamos a descomprimirlo. Y nos incluye los archivos de Photoshop. Y alguna información adicional sobre el formato 360. Ahora, al abrirlo, vamos a encontrarnos con esto. Simplemente es un, un archivo PSD en el que nosotros vamos a añadir nuestra imagen. La voy a pegar y salvarla como una imagen JP y ya va a tener la metadata introducida. Ahora, en el caso de querer compartir video 360 en Facebook, es más sencillo. Nos vamos a ir a nuestra publicación y vamos a cargar el video que ya esté trabajado en el formato. Vamos a darle aquí open. Y en ese momento se va a empezar a cargar nuestro video. Si nosotros buscamos en la configuración avanzada, vamos a encontrar la opción que dice este video se grabó en formato 360. Y al momento de yo activarlo, se van a habilitar las opciones de control de video 360. Se está cargando nuestro video. Y podemos explorar el ambiente una opción adicional que tenemos aquí es que nosotros podemos agregar puntos de interés dentro del vídeo para que al momento de que el usuario lo reproduzca facebook le vaya orientando a cuáles son las áreas de interés que nosotros hemos seleccionado por ejemplo ahí tengo dos puntos de interés y si yo reproduzco el vídeo de manera automática facebook Va guiando al usuario, a las áreas que nosotros le vamos marcando como puntos de interés. Ahorita el video ya se cargó y lo podemos publicar y va a estar en formato 360. Ahora, en el caso de YouTube, para compartir video en formato 360, va a ser necesario inyectar metadata así como lo hicimos con las imágenes de Facebook. Entonces a nuestro clip de video en el formato de cilindro equidistante, vamos a tener que añadir la metadata para que al momento de que se reproduzca el video, se habiliten los controles de 360 ¿Cómo hacemos esto? Eh, tenemos aquí nuestro video es nuestro video eh, en el formato de cilindro equidistante ya tiene aplicadas las distorsiones y ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta herramienta que se llama Spatial Media Metadata Injector. vamos a abrirla y es muy sencilla en esta herramienta podemos abrir nuestros archivos de video, voy a darle aquí open, voy a elegir el contenido y después de seleccionarlo viene la opción de inyectar metadata. Una vez teniendo listo ya nuestro video con la metadata inyectada vamos a poder compartirlo ya en YouTube y se van a habilitar los controles de video 360. Si nuestro video lo subimos ya en formato de 360, al visualizarlo en un smartphone y utilizando un cardboard, vamos a poder explorar el video en su formato de realidad virtual. Ahora, la última recomendación para finalizar es, la versión más actualizada de VLC, el reproductor de video, ya incluye la posibilidad de visualizar videos en 360. Si yo cargo mi video a mi reproductor VLC voy a poder navegarlo con mi mouse. De igual forma, si estoy trabajando imágenes 360 y estas ya tienen la metadata inyectada, voy a poder visualizarlas con el reproductor de VLC para evaluar cómo está quedando la composición. En este caso, aquí inserto la imagen, le doy reproducir y ahora ya puedo explorar la imagen en su formato 360 pues espero que esta información les haya servido si trabajan imágenes en formato 360 me gustaría ver qué es lo que están creando y pues cualquier eh, duda o pregunta pueden dejarla aquí en la, en la caja de comentarios y si gustan conocer un poco más del trabajo que estoy desarrollando actualmente pues los invito a que se den una vuelta por mi sitio web que es www.darnajesus.com, ahí pueden ver eh, los proyectos en los que estoy trabajando. Y también los invito a visitar eh, designare.com, que es una plataforma de noticias y de networking sobre arte multimedia, diseño y animación. Pues de momento sería todo y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!